El niño mío la ¿Cuál fue y... esa situación tuya? ¿Por qué está presada? La tipa me agarró por una porquería mata y, y a veces me metió un rato. Allá pero dice wow. que tú te la robaste, pues? No, yo nada. No la... ¿Y, ¿Y qué tú hacías con la mata? Era el niño mío porque la rompió. No, ¿dónde, ¿Dónde fue eso? Mr. Espínola. Este, ¿Cómo es el nombre tuyo? Entonces, María Agustina Mendoza. Entonces tú eres inocente sobre esas acusaciones. Se sabe. Entonces ti estás presa por una mata. Una porquería mata. ¿Y dónde fue eso? Hay un espínola. Me he presa, ¿no? Nunca. ¿Y qué tú le dices entonces a esa señora? Que, que me haga soltar, el... que yo tengo tres niños, no tengo como mantenerlo. ¿Dónde, ¿Dónde tú ¿Viste el valle?